Porque hemos sido capaces de desmontar las mentiras del gobierno y de denunciar que seguimos teniendo la misma fiscalidad que nos dejó UPN. Porque las 102.000 personas que tenemos afiliadas garantizan nuestra independencia económica. Y serte alternativo, euskaltzale, ecologista feminista en el Edua duen Tsenduen, sindicato Agarela. Porque somos el único sindicato de Mesa General que no hemos aprobado subidas salariales a determinados colectivos. En ELA defendemos los intereses de todos los colectivos. Emplego a Consolida Etaerosa Almena, Berres Curatuna y dugulaco, Porque queremos implantar una carrera profesional para todos y para todas, con criterios objetivos, sin clientelismos y con perspectiva de género. Porque exigimos desde ELA el contrato de relevo. Porque a la hora de la verdad, Ela va a estar ahí.